José Barros José Benito Barros Palomino, el Banco Magdalena, 21 de marzo de 1915, Santa Marta, 12 de mayo de 2007, fue un compositor colombiano. José Benito Barros Palomino nació el 21 de marzo de 1915 en el Banco Magdalena. Sus padres fueron José María Barros Traviseido, cuya nacionalidad es de México, distrito capital, claramente entre brasileña y portuguesa, y su madre, Eustacia Palomino. Su padre murió cuando José apenas había cumplido los tres años de edad y esto hizo que su hogar estuviese marcado por una economía muy limitada. Desde muy temprana edad, José Barros y su hermano Adrani Barros, compañero de aventuras infantiles, salieron a las calles en busca de dinero para ayudar a sostener a su familia. Tenía una empresa de emboladores con guaraban 5 centavos al cura al alcalde o al telegrafista del pueblo y cuando los tenían se iban a chicanear al teatro a hacer sonar las monedas en los bolsillos. En el libro 10 Juglares, en su patio, escribió por Alberto Salcedo Ramos, se afirma que ya a los 10 años, José Barros, su hermano y un grupo de amigos se encontraban organizados para tocar en parandas y cobraban 20 centavos por intervención en triple y guitarra. Entrado diciembre en la región del Banco se realizaban cumbiones en los cuales Benito, como era llamado por sus amigos más cercanos, hacía parte con sus colegas de estos tradicionales encuentros, acompañando a grupos de tambora y de chandé, en estas ocasiones también se retomaban las danzas rituales de los indígenas de la región, como el mismo José Barros veía su propia formación musical. La verdad es que yo me hice compositor, mamando gallo, lo único que me interesaba era gozar yo solo cuando creaba una canción. Después la mandaba a la porra, se me olvidaba. Mis primeras canciones surgieron cuando tenía 12 años, pero yo ya no las recuerdo. Sé que uno se llama Corazón Sangrante y la otra Nena. En su infancia José Parros también fue acólito, se dice que era muy flojo para el estudio y que las únicas tareas que hacía eran las de gramática en la clase de aritmética se la pasaba leyendo a amado nervo al parecer le importaba más aprender la estructura de los versos que los demás quehaceres escolares motivo por el cual dejó la escuela en quinto de primaria entrada a su adolescencia Benito era motivo de preocupación de sus hermanos mayores debido a que éste se mostraba indiferente al trabajo luego su espíritu aventurero lo llevó a Medellín en esta ciudad tuvo que soportar varias penurias de las cuales surgen relatos como el que narra que para poder sobrellevar el hambre tuvo que robar una papa en la calle para que no me sorprendiera. Me la eché en el bolsillo de saco comprado de segunda mano con tan mala suerte que el bolsillo estaba roto y la papa cayó al suelo. De este penoso capítulo de su vida surgieron canciones como mala suerte, cantinero, sirva tanda, es suicida, entre otras esta vez en Reino de Tango. Varus había escuchado a Gardel, a cuyo repelio asistió y cuya música fue de gran influencia para él. Los tangos fueron las piezas que le hicieron sonar en la radio. En 1942 regresó a su natal El Banco, lugar en donde se le daba por muerto, razón por la cual su madre prohibió que se hablase con él. Ella aún guardaba la esperanza de su regreso. Habitualmente sacaba la ropa de su hijo de un escaparate, la lavaba y la planchaba. Ese día se formó una parranda por su regreso que se terminó hasta el amanecer. Fue en Perú donde grabó su primer disco, Cantinero Silvia Tarna en 1944. Fue hasta 1946 que don Jack Goldman le brindó la oportunidad de recibir sus primeras regalías por sus primeros dos tangos grabados, fueron $2,000 dólares. Luego de su ira por americana, José Barros regresó a Colombia durante un periodo muy corto y luego continuó con su viaje a México, país en donde más tarde algunas de sus canciones llegaron a ser parte de las películas como Novia a la Medida y Del Can Can al Mambo. De México fue deportado hacia Colombia pues era indocumentado. Esta vez su destino fue Bogotá donde se encontró con músicos de la talla de Lucho Bermúdez y Pacho Galán. De Bogotá se traslada a Cartagena por contrato con Antonio Fuentes ...dueño de Disco Fuentes... ...y así comienza un nuevo capítulo... ...con los trovadores de Barú... ...este grupo con el aporte de José Barros... ...se hizo muy polifacético... ...con estos grabó canciones como... ...Carnaval, Dos Claveles, Amor y ...Eres tú y Mala Mujer... ...también el maestro Barros... ...encuentra una nueva faceta musical... ...la Tropical... ...y así surgieron... Tan, ...Tanga, Chata, Juanita, Maicera... ...El Chupaflor, entre otros... Los trovadores de Barú tuvieron mucho éxito, hicieron algunas presentaciones y apariciones radiales en Venezuela, centrándose en Caracas y Maracaibo, también fueron a Panamá. Dentro de la polifuncionalidad de este grupo, vemos cómo interpretaron pasillos y bambucos, también grabaron con Ovea y sus vallenatos y Alberto Fernández.